Buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo conectar el MSX VR a una red Wi-Fi. Hasta ahora hemos estado trabajando conectados con cable, ¿vale? Un cable normal y corriente de red, un RJ45. Y bueno, vamos a ver cómo se hace vía Wi-Fi. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en el menú y aquí en el iconito de la antena, pues clicamos y aquí vemos que lo tenemos conectado por cable y esa es la dirección IP local y en la Wi-Fi pues no aparece nada pues vamos a escanear qué redes tenemos y te dice que la Wi-Fi no está activada que si deseas activarla por supuesto es necesario aplicar un hard reset para activar la Wi-Fi es decir que se va a reiniciar la Raspberry Pi pues le decimos que sí y dejamos que se reinicie. Esto lo que hace realmente es cambiar un fichero de configuración en la, en la Raspberry Pi. Bueno, es cambiar el fichero de configuración y activar el poder usar la Wi-Fi. Hace las dos cosas. Bien, acaba de reiniciar el MSXVR después de haber activado eh, la Wi-Fi. Vamos a comprobar qué ha pasado aquí. Ya no tenemos cable conectado, una RJ45 y el, la Wifi, pues sí que podemos usarla. Le damos al Scan. Esas son todas las redes que detecta, el MSXVR. Y esta es la que yo tengo preparada de pruebas. A ver si nos deja conectarnos. Oigo un sonido. Pero no sale la caja de diálogo que me pida la password para conectarme. Así que hay que reportárselo a Alberto porque posiblemente y seguramente esto sea un bug. Así que vamos a intentar conectarnos de otro modo. Vía línea de comandos. Tenéis los comandos ahí en pantalla. Pues vamos a seguir algunos de ellos para conectarnos muy bien con el con este comando con el config barra wifi scan miramos todas las redes que hay, que puede a las que puede conectarse el MSXUR es lo mismo que hemos hecho antes en el modo gráfico pues como la que queremos es la de invitados que yo he creado vamos a poner que se conecte a ah, nsxvr guest y el password es esta. Lo que tenéis todos los datos ahí en la pantalla. Muy bien y muy rápido. Vamos a lanzar un status. Sí que parece estar conectado. Y para verificarlo de verdad, vamos a usar el comando ping, que esto existe. Bueno desde Linux en todas las versiones desde que existe y es, es una especie de test de oye hago un ping por ejemplo vamos a hacer una prueba contra google.es y es una forma de indicar oye google.es estás ahí estás ahí y efectivamente responde diciendo pues mira eh, tardo en conectarme 10,6 milisegundos y esas son todas las respuestas hacia la web de Google, ¿vale? Realmente no es a la web, es al dominio de Google, google.es. Y bueno, pues el ping es una excelente herramienta que nos permite comprobar que una, una un DNS, esto es un DNS, google.es o msvr.com, pues que, que está vivo o no. ¿Vale? Y, que, y que podemos conectarnos contra él. Vamos a probar, por ejemplo, el del msxvr.com. Pues efectivamente ese dominio también responde. Pues tenemos internet. Ya estamos conectados. A ver qué ocurre aquí ahora. Pinchamos aquí la tecla menú. Y sí, tenemos nuestra dirección IP. Vale, pues ya estamos conectados. Pues, ¡hasta el siguiente vídeo! Y ahora os voy a enseñar un pequeño truco de una herramienta que tiene el MSXVR y que no solemos usar mucho, la verdad. Y no creo tampoco que mucha gente sepa que esto existe. Vamos a prepararlo aquí arriba. Eso es lo que vamos a usar. La herramienta Telnet que nos permite, entre otras cosas, conectarnos con una BBS. Y por supuesto, ¿qué BBS vamos a probar? Pues la de nuestro amigo Pepe. Venga, Telnet Sótano, Muy bien, pues la BBS nos pregunta primero, oye, ¿queremos color o no color? Color al 1. A ver, ¿qué queremos? El tipo de terminal, el de por defecto, ¿vale? Enter, que es el número 0. Temas. uh, Hay un montón. Eh, vamos a darle al 1. Wargames. Pues estos son los grafiquitos ANSI, que nos ha preparado Pepe en su BBS. ¡Greetings! Profesor Wolk, wow, qué guapo, vamos a ver. Vamos a crearnos una cuenta, si es que nos deja, Efraín. Test. Bienvenido a Sótano, el nombre de la cuenta que has ingresado no se encuentra en nuestra base de datos de cuentas. Si deseas crear una nueva cuenta, responde sí, a continuación podrás continuar con la nueva solicitud de cuenta. Si has escrito mal tu nombre de cuenta, responde no y serás devuelto a la solicitud de inicio de sesión y si tienes algún problema que me escribas y ahí está el correo de pp bueno pues vamos a crear esta cuenta con los cursores nos manejamos aquí del yes el no venga sí una pausa dame el alias Efraín Test dame tu nombre real Efraín Cuenta. Test. No le gusta, ¿no? Me cachis. Efraín. Cuenta. Oh, no sé escribir cuenta. Vale. Esto. Oh, estamos en Madrid. Pepe. Eres un hombre o una mujer. Vamos a ser buenos, ¿no? Mail vale, dame un correo electrónico Efraín San vale, un password ¡Pum! mira, vamos a usar la de la wifi MSXVR2022 dámelo otra vez MSXVR2022 vale, so... a ver your new account application helps you complete ¿Vale? Se ha hecho todo. Si tienes algún problema, tal, crear la cuenta. Pulsa Enter. Truco trato. Qué guapo las calabazas. Muy bien. Vamos a seguir aquí. No. Esto es información. Un mensaje de bienvenida de Pepe. Vamos a leerlo. Acá está marcado aquí el yes. Welcome. Bienvenido a Sótano, nuevo usuario, el SISO te saluda, si quieres colaborar, bla, bla, bla. Muy bien. Qué chulo, ¿no? Vale, pues este es el mensaje de Pepe, que además viene en español y en inglés. Entiendo que el escape es para salir. Y este es, es el menú principal de la BBS no os voy a contar nada de cómo se usa quiero que lo probéis y que lo experimentéis no hay nada que se pueda romper no hay nada que temer de ay es que le he dado un botón he pulsado no pasa absolutamente nada vale o sea aquí tenéis la bbs experimentarla yo os puedo decir que por ejemplo en la m de mensajes pues Podemos leer mensajes de otras redes. ¿Vale? Y en una cosa interesante que puede haber aquí, es lo único que os voy a enseñar. ¿eh? Lo demás es para experimentar. ¿Dónde estás? Los ficheros. Files, menú. Aquí. También hay un área de ficheros. Hay demos y cosas de MSX para descargarse. Está muy chulo. Lo dicho. Este es el truquito de hoy, usar la herramienta Telnet para entrar en la fantástica BBS de Pepe, que es un crack y el tío la tiene súper cuidada. ¡Todo vuestro! ¡Hasta luego!